Lloramos bien. Eso no es que dique. Señores, pasando en, en, en otra noticia. senador regala un hospital. Oye, señores, senador regala un hospital en momentos que muchos necesitan insumos médicos para atender a sus pacientes, sobre todo por la pandemia COVID-19. El senador de la provincia de La Vega le hizo un regalo al hospital Morillo King. Según puso en Twitter el senador, la oficina sanatorial entregó a la dirección de enfermería una greca y una estufa eléctrica y terminó diciendo, apoyado al sector salud, estamos cambiando. Y <ríe> este es el relajo. Inmediato decenas seducionales de, de en las redes criticaron la publicación. Señor. Es una burla que están haciendo. Ese caballero les regala, ¿eh? les regala una greca es un y una estufa eléctrica señor, mire mejor no haga nada caballero, pero y como cómo, ¿y cómo esto loco, miren miren, ve la foto <risa> La Ramón Rogelio se llama el caballero, la oficina senatorial entregó la dirección de enfermería hospital de la vega una greca y malos son las que se tiran a foto, que yo ni a Eso es la vergüenza apoyando sector, al sector salud Estamos cambiando. Es una, un chiste sin, la que quería sin hacer. Sinvergüenza. Es lo que es un sinvergüenza. Hay eh, eh, eh, Dios. Dios de qué. Y ¿Sí, <risa> eh, eh, es verdad. Esto en, No, esto es, este es el país de la maravilla. La grequita para acá la primera. Esto es increíble. Una greca. Pero <risa> ¿Eh? bueno, diga algo, Carlos. No, es no, no sea, es un charlatán, un sinvergüenza. ¿Eh? Con el dinero. Eh, porque hay, hay muchísimo dinero. Ustedes, sí. es guajo que ustedes se los roban todito. Y, y, y quieren venir a comprar una tufita, una vainita. Sí. Y el barrilito es para eso que está funcionando. Un sinvergüenza equivocó ahí. Para eso que no, está funcionando. No, el equivocó, eh, eso no, que está yo funcionando. creo que fue la, eh, los asistentes de que se equivocan ahí. Sinver que le maneja las redes a ese sinvergüenza. Tiene que estar cancelado ya mismo. Por eso lo doy yo y no puedo darlo. No, en la compraventa con dos muelas que yo le dé de la compraventa. En 1500 consigamos esos dos. que ¿Eh? lo sé. Increíble, señor, este país. Es un desencanto uchelata. total. Yo voy a tener que acostarme y levantarme de nuevo hoy porque yo he tenido un día pesado. <risa> claro, pero mire cómo esta gente viene. Vamos a una llamadita. 809, vamos a ver el número ahí. 809-725-0505. Yo no me sé ni el mío, mío. <risa> <risa> yo no me sé. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo que un senador les regale una greca y una estufa eléctrica de una hornilla a un hospital? 809-725-0505. Tienen que llamar y decir sí o no. Porque está de acuerdo usted que, que eso es. Eh? No. Primero no estoy de acuerdo que le regalen nada porque el sistema de salud debe funcionar para que todos sus aparatos estén en el hospital. Como él lo dice? Claro, es así, la no realidad no no hay que regalarle nada al hospital porque si le regalan cosas porque faltan claro y si faltan es porque el sistema no y el sector salud bien. tiene que estar ahí no hay que regalarle nada a esa gente ahora si está saturado como se vio en tiempo atrás ¿Cómo está? hello buenas hello, hello buenas. saludos ese es el cambio mi hija hijo ese es el, <risa> <risa> ese es mi... Mi es el cambio pero, pero yo no yo soy varón dama vea la barba yo soy varón. ¿Y cómo, cómo, mi hija? ¿Eh? ¿Y qué es esto, Dios mío? Pues yo soy varón, dama. No. ¿Cómo? ¿Eh? Ey. Ah, pero fue no fue a mí, no. No fue a mí, no. fue a mí, señores. Ahí está. El Dice, cambio. 809-725-025-025, está usted de acuerdo. Póngame la imagen ahí. Y no le regaló ni el paquetico de café, ¿Eh? por lo menos. Póngame la imagen ahí. Está usted de acuerdo... Que un senador les regale una greca y una estufa eléctrica a un hospital, señor. 809-725-0505, ¿eh? por estas es cosas increíbles lo que está pasando en este país. Este país... ¿eh? No, mire la foto. No, y él subió esa foto como que... Como Hello, bueno Hello. Saludos. Saludos. Estamos bien y usted. Bien. bien Mire, usted. mi opinión es que ese es lo que es un charlatán. Así ah, mismo. No, así ah, mismo. mismo. Dígale más. Dígale más, doña. No es un chalatán, eso lo regala cualquiera. Dígale más, dígale más, así mismo. <risa> Sin vergüenza. Ese no tiene vergüenza. Que, no conoce la moral. Dice de la que se conecta la estufa. ¿Usted o yo? <risa> ¿Eh? Esa 1500 pesos. Que cualquiera, hasta pues, que yo, más miserable Porque Doña, doña, entre usted y yo compramos eso, ¿sí o no? Yo yo sola, cualquier... oh, sola, sola. Gracia, yo... Y yo lo regalamos a cualquiera Oye, A ella sola Muchas gracias, dama Bien, un aplauso Hasta ella sola, señores 809-725-0505 ¿Está de acuerdo? Esa compra tan grande que le hizo ese hombre eh. Pónganme el nombre de él ahí Para que lo acaben Póngame el nombre de él, por favor ¿Está usted de acuerdo con...? Una llamadita, una llamadita. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. Saludos. Ahora se friso el canal. ¿Se friso? Ajá. Sí, pero diga... Pero malo que no den nada, como quiera, ¿eh? Si bien una greca, ya está bien ahí. No, porque no se puede dar eso, doña, eso no... Venga, no porque le saquen que le saquen provecho venga, político, pues. político, doña, sí. Tiene que ser prima de la que llamó... Están <risa> llamando gente de la vez, ¿eh? Y los lindos es de gaso que hacen fotos para subir en las redes sociales. ¿Y vamos creen a pasar que... a otro, vamos a hacer la llamada, porque vamos a traer problemas. Vamos a traer problemas. Vamos a mandar a la pausa, señores. ¿Cómo... ¿Cómo? Señores, vamos a una pausa y retornamos de nuevo aquí al el programa sosobros